Hola amigos de Noticias al Día, un gusto de nuevo estar acá con ustedes, bienvenidos a su canal donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre se los estamos contando como primicia. Antes de que demos inicio a nuestras noticias y como siempre no se les olvide suscribirse a este canal, también activar la campanita de notificaciones y por supuesto compartir el canal con sus amigos, con sus familiares en redes sociales para que seamos más los que hagamos parte del cambio. Ahora sí, empecemos. Definitivamente, esto es un descargo. Lo que faltaba ahora, la asamblea chavista presidida por Jorge Rodríguez anuló los acuerdos legislativos del parlamento electo en 2015 por voto popular. De manera contradictoria, entre la ley de los parlamentarios que responden a los intereses del gobierno dictatorial de Nicolás, aprobaron desconocer cualquier acto, convenio, contrato o actuación radicado en instancias internacionales que se deriven de estos acuerdos aprobados por la mayoría de la oposición. Después de que se tomaron de manera fraudulenta la Asamblea Nacional de Venezuela, donde el 92% de los asientos son ocupados por chavistas, se acordó este martes anular todos los acuerdos legislativos que fueron aprobados por la Cámara entre el 6 de enero de 2016 y el 4 de enero de este año, periodo de mayoría opositora, y que fue elegida por el pueblo transparentemente libre y con voto popular. Como en su momento no pudieron hacer nada, ahora pretenden hacerlo desde el nuevo Parlamento. Esta Asamblea Nacional se autocorrige y anula los actos de la anterior Asamblea Nacional que propició el robo de las empresas, estatales como Cidgo y menos menos, Aseguró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que responde a los intereses de represión en la sección parlamentaria. Esto es un achistoso, que sean precisamente los chavistas que hablen de robos. O sea, como quien dice un burro, hablan de orejas. Rodríguez denunció que los países que apoyaron estos acuerdos lo hicieron porque querían robarse la plata, las riquezas que Venezuela tiene en su territorio. Además, justificando sus acciones, Rodríguez, según él, supuestamente ellos saben que esto no tiene nada que ver con el derecho, que no tiene nada que ver con las misiones y funciones de un parlamento, así lo sostuvo. Sabemos que no hay oposición dentro de la Asamblea Nacional, los que aparecen ahí son los mismos que pues, Nicolás tiene, como es el caso de Timoteo Zambrano quien tomó parte de la coalición opositora que obtuvo la mayoría del periodo pasado, apoyó el acuerdo propuesto por los chavistas, añadió que se tienen que anular estos actos o Venezuela seguirá sin darle una solución a este barbarismo de esos dos años legislativos. De acuerdo a lo que se firmó en el proyecto aprobado, se indica que durante el periodo parlamentario anterior se aprobaron acuerdos con la deliberada intención de violar el orden constitucional ilegal o específicamente de ejercer competencias correspondientes a otros poderes políticos. Aparte de eso, en el documento citan que estos acuerdos son inexistentes o ineficaces y por lo tanto carecen de validez formal y material, y no pueden generar los efectos jurídicos que pretendieron con su declaración. Por eso, de acuerdo a sus conveniencias, los parlamentarios chavistas aprobaron desconocer cualquier acto, convenio, contrato o actuación radicado en instancias internacionales, que se derivan de estos acuerdos aprobados por la mayoría de la oposición. Fue de esta manera como solicitaron también a la Fiscalía, la cual es controlada por el gobierno dictatorial de Nicolás y a todos los demás órganos del sistema de justicia de la represión que investiguen y establezcan responsabilidades civiles, penales y administrativas. Cuando la oposición ganó la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia, también chavista, impugnó los resultados del estado de Amazonas por supuestas irregularidades registradas en esta región durante las votaciones. Aún así, los tres opositores que ganaron en ese estado acudieron a la Cámara y fueron juramentados por la mayoría opositora que se instaló en enero de 2016 lo que provocó que el Supremo declarara que se desacató al legislativo y por lo tanto la nulidad de todos sus actos, hasta tanto fueran retirados los impugnados. Posteriormente, aunque los parlamentarios decidieron retirarse de la Asamblea Nacional, el Supremo insistió en el desacato y tampoco resolvió la impugnación de los resultados de Amazonas. Pasando a la segunda noticia, también muy importante, esto se le salió de las manos. El gobierno dictatorial de, de Nicolás no logra controlar Caracas bandas criminales atacaron una sede de la Guardia Nacional y ya hay ocho muertos. En días pasados, de manera macabra, la estación militar del Paraíso fue atacada por el grupo liderado por Carlos Luis Rebete alias Coqui, por quien ofrecen una recompensa por medio millón de dólares. Dos de las víctimas son uniformados, desafortunadamente esto no tiene control, crece la violencia y los enfrentamientos armados en Caracas, que dejaron hasta el momento ocho muertos, dos de ellos policías las bandas criminales que se enfrentan a los cuerpos de seguridad atacaron la sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana en el Paraíso, en la capital venezolana. En un video grabado desde el interior de la sede militar se observa varios uniformados escondidos detrás de barricadas hechas con sacos de arena y se pueden escuchar decenas de dotaciones de armas de fuego. La banda liderada por Carlos Luis Rebete, alias Coqui, quien fue el que perpetró el ataque por quienes las autoridades chavistas ofrecen una recompensa de medio millón de dólares, al igual que por Garvis Ochoa Ruiz, alias El Galvis, y por Carlos Calderón Martínez, alias El Bam. Bajo reserva, un funcionario policial resguardado en el paraíso donde está ubicada la Comandancia General de la Guardia Nacional, cuerpo castrense cargo del orden público, dijo lo siguiente... Esto se nos ha escapado de las manos. El enfrentamiento entre policías y bandas criminales se registra en la capital venezolana con un saldo al menos de 8 fallecidos, la mayoría por balas perdidas, según medios locales, y es lo más triste que el pueblo es el que siempre se ve afectado. Las arremetidas delictivas que se han recrudecido desde diciembre de 2020, la ministra de Interior y Justicia del gobierno dictatorial de Nicolás, Carmen Meléndez, se refirió en esta oportunidad a una operación impecable, con más de 1.400 funcionarios que dejó 38 detenidos. Los organismos de seguridad del Estado continúan desplegados en las zonas vulneradas por estos criminales y no descansarán hasta rescatar el control absoluto. El llamado es a permanecer en resguardo, mantener la calma y la confianza en nuestras instituciones. Agradecemos a nuestros héroes y heroínas de los organismos de seguridad ciudadana y paz, que echando el miedo a la espalda están demostrando una vez más su vocación de servicio para proteger y resguardar a las familias de nuestra patria. Escribió horas más tarde la ministra chavista en un mensaje que fue compartido en sus redes sociales por el represo Nicolás, pero... Bueno, para nadie es un secreto que también la policía, sea de Colombia o de Venezuela, ataca al pueblo. No, no es cuestión de que ellos sean las únicas víctimas y que sean los superhéroes que en este momento estén defendiendo al pueblo porque sabemos que también atacan al pueblo que es al que se supone y en todas noticias dan deberían defender. Pero lastimosamente no es así. Durante la jornada de hoy, vecinos del barrio J905 se movilizaron con cacerolas para exigir el cese de las hostilidades. Muestran a decenas de personas marchando por las calles. En uno de ellos se puede ver a tres personas trasladando a un niño que resultó herido en la cabeza. Por el momento no se sabe el estado de salud del menor. Juan Guaidó sostuvo que Caracas volvió a amanecer como zona de guerra con el miedo de la gente de salir de su casa, producto de la acción impune de bandas armadas. Están pagando por sus fechorías. Esas bandas fueron armadas y justificadas por el gobierno dictatorial de Nicolás como zonas de paz por el control social. Hoy es un descontrol total que arriesga la vida de todos y refleja el secuestro y ausencia del Estado en la cotidianidad. En Venezuela no hay cifras oficiales sobre violencia en general y mucho menos de las muertes dejadas por estos enfrentamientos. El país registró 12.000 fallecidos en hechos violentos en 2020, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia. Bueno amigos, hemos finalizado estas dos importantes noticias que pues fueron días pasados y que siguen en este momento siendo relevantes para que como ciudadanos, reflexionemos saquemos nuestras conclusiones como siempre lo digo no nos quedemos con las noticias de un solo medio muchas veces tergiversan la información y ese no es el propósito el propósito es poder dar las noticias que ustedes tengan su opinión y saquen su conclusión y que claramente esa conclusión siga uniendo al pueblo para poder darle una solución. No se les olvide como siempre suscribirse a este canal activa la campanita de notificaciones compartir el canal con sus amigos y familiares en redes sociales que es uno de los primeros pasos para hacer parte del cambio y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.